A mí me da bastante miedo este tema de la inteligencia artificial porque bueno, qué sé yo, la tecnología va avanzando pero es lógico que pongamos algún freno a ciertos avances sí, sí, sí. o por lo menos ir controlándolo de alguna manera otros me dicen, nah, que, eh, no hay que tenerle miedo a nada bueno, listo, qué sé yo será que soy de, la, de los 80 y vi Terminator <risa> Tal cual. <risa> y todas sus cual. secuelas Tal cual. O sea, cuando vos dejás a la inteligencia artificial Empieza a, a, sí, sí, sí. a manejar las máquinas, ¿Viste? es una locura esto. Pero bueno, es ciencia ficción. Ahora, en aquellos años era ciencia ficción pura y nos reíamos yo a Seneguer. Y ahora te das cuenta, qué sé yo, que no. no es, es, sigue siendo una locura, pero menos, menos locura que. que antes. Más, más sí, sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, vos sabés, eh, eh, con relación a este tema, eh, el amigo Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad, CEO de BTR y mmm, él escribió justamente que hay ciertos peligros ¿no? escribió uh -huh. un artículo interesantísimo por eso lo llamamos para, para desmenuzar un poco esta historia Gabriel, querido Raúl y Gustavo te saludan, ¿cómo va? Buen día ¿Cómo les va? ¿Qué hace? Gustavo Muy bien, Raúl, muy bien, ¿cómo ¿cómo va? Muy bien. Somos miedosos, ¿viste? Que ya estamos viejos con Raúl, viste. vimos Terminator pero digo, todo eso es locura soncera, ridícula o hay algo que puede llegar a pasar bueno, eh, el sentido común siempre va a primar y es el problema con con total modestia, lo digo, y gracias sí. por la referencia de la columna que escribí. Yo hace ya unos meses escribí otra que se sí. llamó La desinteligencia uh -huh. de lo artificial. Mira. Y este es el punto. Eh, lo que estamos experimentando, eh, Gustavo y Raúl, tiene que ver con la potencialidad de la pérdida de control por parte Exacto. de las personas respecto del ser humano uh -huh. de, de su de, creación de las ¿no? claro. exactamente, siempre yo que venimos de la industria de tecnología del sistema, yo ¿no? no voy a dar eh, precisiones, pero me voy a vender con la edad, sino hace muchos años que acuñamos una frase que es, las máquinas hacen lo que las personas le dicen claro. bueno, esto acaba de cambiar, mira, bueno es eh, bravo eso. Teorema de Frankenstein, ¿no? Ah, bueno, pero el, el problema es este, es, termina siendo un problema no tecnológico, es un problema ético, porque lo que estamos experimentando y ChatGPT, uh -huh. muchachos, es una de una treintena de herramientas similares. Uh -huh. ChatGPT es una plataforma con capacidades de, eh, conversacionales, pero hay eh, ...un mundo de otras aplicaciones... ...con arquitectura matemática y de lógicas similares... ...para eh, construir ficciones no humanas... ...que tienen que ver con, por ejemplo... ...compañías que hoy reclutan personas... ...los entrevistan con inteligencia artificial... ...y el entrevistado ni siquiera se entera... ...que está interactuando a través de la pantalla... ...en la entrevista laboral con un bot... ...que no es una persona... Uh -huh. ¿Ok? Entonces, hace 7, 8 años, no 200, este tipo de experimento eh, se puso a un costado porque eh, el sesgo era evidente en muchas de las entrevistas, ¿eh? y, y eh, esto es concreto, eh, para determinadas posiciones laborales, cuando se entrevistaba con la utilización de este tipo de recursos a personas, había sesgos eh, por etnia, por eh, género y demás. Bueno, ¿cuál es el punto hoy? el escenario, y abro un paréntesis, en el que nos paramos después de la pandemia, conectividad total, mm. díganme dónde no tienen señal de Internet, no hay, eh, mm -hmm. altísimas capacidades de procesamiento de información y de almacenamiento, y digitalización total. Eso hace que los enormes océanos que nosotros generamos con datos sean plausibles para que los algoritmos se nutran ...de nuestro comportamiento... ...y acá quiero llegar... ...sean capaces hasta de generar... ...empatía... ...o sea... ...lograr esto que se está... ...haciendo de que... ...una máquina, un algoritmo matemático... ...un algoritmo es una secuencia de programas... ...¿no? de códigos... Uh -huh. ...programados... Eh, eh, eh, eh, eh, ...permita... ...establecer... ...un criterio empático... ...respecto de la interacción con un ser humano... Habla de lo que Elon Musk postuló en esa carta Y que yo estoy reflejando en este tipo de sí. eh, publicaciones ¿Cuál es el problema de facto? No hay certeza respecto de ¿Cuál es el límite que le podemos poner a la inteligencia artificial? Es realmente este aterrador, digo <ríe> Escucharte cuando en realidad lo que estamos diciendo Es que no se, se, se desconoce el límite de algo que se nos puede ir de las manos. Una de las cosas que sí es concreta, y, y, y tal vez me gustaría que eh, ahondar un poco en eso, que justamente tiene que ver con el día a día de la gente normal. Vos planteas en la nota que, eh, paulatina pero inexorablemente, eh, la inteligencia artificial va a ayudar a los ciberdelincuentes a engañar y a estafar con una precisión. Este, absoluta y casi quirúrgica y, y, y bueno, y, y no nos daríamos cuenta de un montón de cuestiones hasta que veamos que nos han estafado, y esto es eh, algo concreto y que puede suceder hoy, ¿no? Sí, y especialmente Raúl, esponsoreado por gobiernos es decir, bueno, claro. eh, eh, los que van construyendo Hablas capacidades... de China, ¿no? Que está este, de alguna forma eh, diseñando y, y, y que tiene la posibilidad de ejecutar ciberataques quirúrgicos y absolutamente eficientes, ¿no? que lleva varias décadas de adelantamiento respecto al empleo de inteligencia artificial. ¿Eh? Que, que, que Obviamente en un esquema eh, con un eh, combo complejo, ideológico y cultural, uh -huh. en donde, para que se den una idea, en una población de 1.600, 1.700 millones de habitantes, en China hay 200 millones de cámaras de vigilancia. ¿Eh? Entonces, oh, piensen en esto. Cuando el régimen, desde el punto de vista de su postura de vigilancia permanente, dice quiero saber quién fue el que pasó con una remera roja en la calle, por la calle tal, entre tal y tal imagínense las peticiones de cómo indicar si esa persona pasó por esa calle con una remera roja en tremenda infraestructura con 1700 millones de habitantes a la fuerza tuvieron que desarrollar estas capacidades entonces, ¿qué pasa? y voy a la pregunta Raúl, sí. eh, hoy por hoy desde el punto de vista del ciudadano de a pie, en el 45% de las oportunidades que nosotros vemos un, una conclusión de fraude económico, es decir, gente a la que le roban dinero por el medio digital uh -huh. la articulación viene por medio de la técnica que se denomina phishing, ¿eh? que es sí. pescar en inglés. Phishing es suplantar la identidad de una marca, de un banco, de una tarjeta de crédito uh -huh. y, y hacerte creer que la demanda, por ejemplo, Raúl, tu cuenta está suspendida por un intento fallido de acceso. Sí, por sí. favor, eh, eh, volvé a cargar tu usuario bueno, y tu paso. Y, pues y ahí te entregaste. El arte, el arte de, esa, eh, de ese armado es claramente comunicacional. Las recomendaciones que históricamente hemos dado, presten atención a los errores de ortografía, presten atención a la dirección eh, de origen del sí. mail, cuando dice el banco con dos O para disimular y cualquier sí, marca sí. de banco. Un punto en el medio. ¿Ah? Desde eso hasta un video eh, rescatado de YouTube, eh, superponiendo un textual de Elon Musk, haciéndole decir lo contrario de lo que en el video original decía, un deepfake. Claro. Entonces. Eh, desde esto hasta el extremo enormes millones de datos que la inteligencia artificial en todos sus formatos necesita popular nutrir para reproducir el comportamiento humano que nosotros generamos que hacen los ciberdelincuentes están usando el mismo recurso para precisamente diseñar esas claro. capacidades quirúrgicas Vos, Entonces, mirá, vos que que, te, te, te escucho Gabriel y te voy a leer eh, claro, uno quizás tiene más en entrenamiento, ¿no? pero está, está bueno hablar sobre hechos concretos Mira, me acaba de llegar un mail del banco de un banco ¿no? del, del, del banco que yo tengo una cuenta, porque se da la casualidad de que, o, o de alguna manera supieron ¿no? entonces me pone el logo del banco mis estimados clientes le informamos que detectamos una conexión desde un dispositivo poco habitual el banco solicita validar su identidad a la brevedad de no obtener respuesta. Procederemos a congelar su fondo, suspender la cuenta por cuestiones de seguridad. Validar ingreso, ahí te mandan. No, no. sí, bueno. Si necesitas ayuda, no nos dudes en ponerte en contacto con nosotros, pero no te da ningún número. Muchas gracias, saludos, soporte del banco. ¿no? Por supuesto, esto es una truchada hermosa. Claro, pero digo, vos no sabés que viene, que viene esta, porque está el logo, tiene un, un fondo también con el logo en una claro. transparencia, o sea, está, está bien armadito, ¿eh? Pero vos pudiste para saber que es una truchada. Claro, ¿Cualquier otro no. No, <risa> mi mamá no. Claro, bueno, claro. Bueno, las circunstancias como esta se van a repetir y nuestro pronóstico lamentablemente es que esto va a empeorar de la mano de lo que estamos hablando. Uh -huh. claro. Es decir, cuando yo eh, eh, planteo, eh, mira, en el, miren, en el 2017 eh, hubo un experimento con dos bots conversacionales simi similares a, a, a ChatGPT que llamaron Bob y Alice Los pusieron a interactuar, a conversar entre sí Los tuvieron que desenchufar porque terminaron construyendo un idioma que eh, los técnicos que los habían configurado no entendían cuál era Extraordinario. As Asumiendo que los bots no querían que sus papás tecnológicos se enteraran de qué estaban hablando. La conclusión luego fue que lograron eficiencia en la comunicación y armaron una tabla de conmutación de palabras y frases para hacerlo más corto y hablar más rápido. Esto, Gustavo, puesto al servicio de lo que vos acabás de contar, la capacidad de clonar identidades bancarias de tarjetas mm, de crédito, es exponencial. ¿Qué nos indica Dato concreto, 2022, el costo en todos los formatos por el daño del ciberdelito a nivel global fue aproximadamente entre 10.000 es que, y 11.000. 11. Ah, o sea que a mí me tiene aterrorizado. Te, te, te doy este dato que me acaba de pasar, porque por supuesto no le di bola, pero el mes pasado, acá Raúl está testigo, sí, es y gracias a Dios mi banco me avisó porque me llegó un mail que me, que me dice le creí porque era un mail con, con, me, que me daba cuenta que este sí era un mail de verdad donde me decía que si eran mías un montón de gastos con tarjeta de crédito, que sumaban como 320 mil pesos, una cosa así. Entré al home banking y efectivamente estaba todo eso. Por supuesto, nada, tuve que llamar al banco, negar todo eso, tuve que llamar a la tarjeta, negar todo eso. Aparentemente no me lo estarían cobrando. Pero digo, un dolor de cabeza to total... Y, y yo estaba a ver, digo, ¿qué hice con la tarjeta? porque en realidad tampoco había hecho nada ¿sabés qué había pagado? había pagado el día de pileta en el club lo único que pagué con la tarjeta y hice. Y evidentemente, entré también a un sistema del club, qué sé yo, para pagar me dio lo que hay, y él, alguien me agarró los datos ahí y hizo lo que quiso mm -hmm. bueno eh, eh, es, ese es otro carril la, eh, digamos para, para que la gente incorpore los oyentes eh, esa situación que vos Acabas de escribir tan sencilla y claramente, Gus, tiene que ver con otro problema que es coadyuvante con la industria del ciberdelito, que es lo que llamamos la exfiltración de datos. Hagan la cuenta, cada uno de ustedes, la cantidad de iconos que tienen en sus teléfonos, la cantidad de datos personales, tarjeta de crédito, cuenta bancaria, billetera, cripto. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez se imaginaron en dónde están alojadas las bases de datos que se corresponden claro. con cada uno de los iconos de sus teléfonos. Por Dios, no me asuste, hombre. Entonces, sí, sí, el escenario, volviendo al tema del costo, mil eh, millones de dólares en año 2022. La proyección claro. de todos los organismos y orga compañías que trabajan, nosotros trabajamos en más de 40 países ya, es que al año 2027 se va a más que duplicar este número. Mm. Ahora, ¿cómo, digo, eh, hay, hay, hay manera, es tarde o no para detener esto? Digo, porque a mí mis sensaciones cuando te escucho y, y me pongo más a, a leer sobre estas cuestiones es que nos dieron el chat GPT como si nos dieran un chicle, ¿viste? Estamos a jugar con esto y hacerte preguntas tontas y mientras vos te divertís, nosotros este, empezamos a dominar el mundo. Digo, ¿cómo, ¿cómo se para esto? Porque Elon Musk lo presentó como un grave problema y pidió esto se termine. Eh, lo cual, bueno, habla de una gravedad este importante. El hecho de que como vos decís, China está absolutamente por sobre los demás y que está en condiciones de hacer ciberataques quirúrgicos, bueno, la pone como, como un peligro este tremendo, digo. Eh, eh, ¿Hay manera de parar esto? Bueno, eh, es difícil de contestar, pero es muy buena pregunta. Raúl, eh, yo pregunto Seguramente vos tenés presente eh, cuánto pagás de luz o despensa, sí, sí. ¿no? La pregunta que hay que hacerse para empezar a entender cómo parar esto es... Eh, ¿Cuánto pagás de WhatsApp y de Instagram? ¿Cuánto pagás por GPT-Chat? ¿Cuánto mm. pagás, Raúl? No habrá nada, ni idea. Nada, nada es gratis. Mucho. No, pagás todo. Porque lo que está pasando... ...estamos entregando nuestra privacidad... Ah, claro. ah bueno, claro... ¿eh? claro, claro, claro. El, el chicle claro. del que vos hablas ...el chicle que te dan... Eh, ...tiene que ver con esto... ...es decir, nosotros formamos parte... ...integrante de un gran experimento global... Ah, claro, ...que entre otras sí, sí. cosas... ...para bajarlo a tierra... ...y cómo se para esto... ...el gobierno norteamericano... Eh, no, no, ...no quiero escalarlo y llevarlo... ...más allá del de, de territorio argentino... ...pero es una realidad... Porque el escenario de amenaza es global. Mm. Ustedes están en la radio, yo hoy estoy de home office, pero la exposición es eh, Kuala Lumpur, Asunción del Paraguay, Moscú. Estamos expuestos a partir de tener una conexión eh, a Internet a cualquier lugar del planeta. Sí. Entonces, la respuesta es, el gobierno norteamericano, de cara a todo esto y la relevancia que tiene desde el punto de vista de ciberinteligencia, ha, este año, duplicado su presupuesto para ciberdefensa. Duplicado es, pasó de 3.100 y pico a 6.000 millones de dólares. Entonces, cuando eh, vemos esta semana que nuevamente ha sido atacado un organismo público y el INTA salió de servicio, mm. le secuestraron todos sus datos y sistemas, no tiene posibilidad de ni dar una respuesta ni atender a, al público, la respuesta es difícil porque todas las pulsiones... ...van dirigidas a que... ...y les agrego otro dato... ...para componer la respuesta... ...de cara a GPT Chat... ...hicimos una investigación... ...con papás y chicos en las escuelas... Mm. ...y lo que nos llamó poderosamente la atención... ...fue que el 10% de los chicos... ...que saben que es GPT Chat... ...y lo usan... ...están empleándolo para hacer la tarea... ...pero con una adenda... ...muy simpática pero peligrosa... ...cuando configuran la pregunta... ...para que les hagan la tarea... Chicos, adolescentes y preadolescentes le dicen, escribíla como si tuvieras 14 años e incluí errores de ortografía para que no se dé cuenta mi profesor. Entonces, ¿cómo lo paramos eh, eh, Estados Unidos y, y la geopolítica invirtiendo dinero en defensa? Nosotros creemos y hacemos eh, un, un, una divulgación también respecto de esto, con responsabilidad individual. Y componiendo valores con los chicos que son los que van a experimentar esto de acá en adelante. Uh -huh. O sea, hay un crack serio desde el punto de vista del de manejo de la información, el acceso a la educación y a la afectación de la capacidad cognitiva de acá en adelante respecto de este ejemplo que acabo de dar. Sí, simpático, sí, es tremendo, es tremendo. Pero peligroso. Sí, sí, es, terrible, es terrible, es tremendo. Es terrible. Gabriel, eh, interesantísimo. Vamos a seguir con este tema. No sé, me deja con los pelos de punta. Sí, ¿no? sí, sí, por eso. Pero bueno, otro día te llamamos para ver qué, qué hacemos. Si sacamos la plata de los bancos, si no. salimos corriendo, si volvemos a, a vivir sí. abajo un árbol, qué sé yo, no sé. Por Entonces, ahora háganse, háganse un ayuno digital, larguen el teléfono un ratito, tomen <risa> oxígeno y eso ayuda un poco. Tal cual. Gracias, Gabriel. Gracias, no, sí, gracias un placer. Un placer. muy <risa> pronto, eh, tío. Tío. Qué bravo este tema. Es che. tremendo, ¿eh? No, no, este... no somos. Ya, hay donde uno se siente que está fuera de. Y estamos lejos, claro. De, de la, la época. Verdad, Porque el ejemplo que dio el del la, de, de la adolescente eh, me lo contaba mis hijas como algo. Ah, ah, sí, lo usan todos. Lo usan todos. Este, Tengo que hacer una tarea de historia, un, un práctico de historia. El único trabajo es tipearlo. Respondeme todo esto. Con falta de ortografía, claro. por favor. Lo escuchábamos ahí a Gabriel Zurdo, el especialista en ciberseguridad, CEO de la empresa BTR.